En torno a la situación laboral, ¿es la misma para un trans que para un travesti? Porque lo que nosotros percibimos, no. nos ha tocado tener entrevistados acá, travestis, este que dicen no conseguimos trabajo, nadie nos da trabajo, pasamos una vida difícil y muchas veces terminan prostituyéndose porque no, no tienen una posibilidad, por como somos como sociedad, de, de trabajar. No sé si pasa lo mismo... A ver, eh, en, hay una ley de cupo trans. sí. Yo lo que tengo conocimiento hasta el momento es que, por, por lo menos, en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza hay dos, dos casos que ingresaron ya como cupo trans. Desconozco, en, porque en esta. La palabra está trans han metido Dos casos en todo el Ministerio ah, Han Público metido Fiscal? todo. En todo el Ministerio Público Fiscal han ingresado dos. Tiene que ver también con el presupuesto. O sea. Vos sabés que en, en la provincia está, está limitado el ingreso de personal, así que claro. por más cupo o no cupo, tiene que ir armándose de acuerdo al, al, al presupuesto uh -huh. que tiene. In, ya han ingresado dos. No sé en los demás lugares. Pero por sé que en, el, en los tribunales federales de Mendoza no ha ingresado Pero nadie. Yo te quiero preguntar más, por fuera del cupo, que más sé sí. que es el tema de nuestro sí. ¿salen a buscar trabajo y les dan trabajo en el ámbito privado? Este, Mira, o, ¿O hay yo, un rechazo solamente por...? Yo por... conozco lugares donde sí trabajan. Ajá. Y, y están atendiendo uh -huh, en, en, uh -huh. conf, en bares o en, el, en la misma Arístide. Este, hay, y hay confiterías. O y sea hay que otros Vamos lugares. en un camino que va mejorando esa situación. En ese sentido, va mejorando. ¿Sabes por qué? Porque tenés el DNI. Con mitad, la ley es. de identidad de género que te permite tener el DNI. Porque uno de los problemas que tenían los empleadores era. Usted tiene un DNI que no corresponde. ¿Cómo la presento? ¿Cómo? Entonces, el que. El, Tenía que estar muy convencido el empleador. Claro. Este, para poder hacer eh, Para todos sumarte los a la lucha, legales. digamos. Sumarse Exacto. a la lucha. De esta manera, acá dice mujer. Claro. Pim, y meto, hace todo el trámite, nadie le discute, nadie, eh, sos abierto, no sos abierto. ¿Me entendés? Eh. A lo mejor la hipocresía de la sociedad tiene que ver con eso. Bueno, yo no digo hoy creo hoy hablar de conseguir trabajo uno u otro con la dificultad de que hay para conseguir sí, sí, trabajo cualquiera. Yo te digo, tengo muchas en, clientas en el tema de violencia de género, que pobrecitas tienen que remarla con dos o tres sí, chicos sí. y no consiguen trabajo en ningún lado y trabajan limpiando casas. o eh, eh, eh, está, difícil está difícil para todos. No tienen ¿no? ninguna de estas condiciones de las que estamos hablando. O sea, simplemente no, claro, hay gente que va a buscar claro, trabajo. Claro, va a buscar. Entonces, si a, ese, es difícil, a eso le sumas sí, claro. la otra circunstancia y... Bueno, empezás, tenés alguna dificultad ahora, este, que está mucho más abierto, sí, sí, sí obvio, claro. no, no, no, pues, la, pues, ley, la ley de identidad, es eh, pues más, más allá que yo discuto algunos puntos de esa ley, Este, eh, es una ley que eh, abrió y, y, uh -huh. y amplió derechos, no hay ninguna duda en eso. Claro. Lo que hace, ha hecho esa ley es que confunde un poco, ha confundido a la gente en esto de travesti trans, y que no es igual. Uh -huh. Y eh, eh, las chicas travestis lo saben que no es ¿Y igual. ¿Y la ley a qué se refiere? ¿A los dos casos o solamente no a tres No, no, generaliza, generalizan todo. Vos, vos, uh -huh. O sea, a ver, la ley te dice que, de, y estoy de acuerdo, que esto no es una patología. Bien, sí, claro. no es una patología, estamos de acuerdo. Entonces cualquier persona que se percibe va y este, pide el cambio del documento. Hasta ahí estamos bien. Y ahora viene... Los tratamientos. Las hormonizaciones. hormonización y las cirugías. Uh -huh. Uh -huh. Si, es que, si es que querés, lo tenés a disposición en el Estado. En todo, en los privados también. El, están todos la obligados. Las obras sociales son, bueno, de no, hecho... No, no, están todos obligados. Están a ver. obligados, pero que lo cumplan es no, otra No, por cosa. eso, eso se lo demanda. Hay un montón de, de jurisprudencia, hay sentencias donde condenadas las obras sociales a pagar, las prepagas a pagar... Está, está por ley, ley nacional. ¿Y qué tan rápido se resuelve? Porque eh, pasó mucho tiempo con, con el caso de, de chicos o chicas con discapacidad, que por ahí la obra social, si bien lo tenía que cubrir, prefería que vos vayas a juicio uh -huh. y van jugando con ese desgaste. y Mira, así evitan... Los amparos, yo, yo no, no he hecho ese tipo de juicio. Este, sí hay un colega que los ha hecho, acá en Mendoza, y, y los amparos van, van rapidísimos. Uh -huh. En esa temática van rápido. O sea, el amparo y se ordena la cirugía... ¿Hay perspectiva de género en la justicia? Ya, qué preguntito. Sí y no. Sí y no. Te diría... ¿Hemos avanzado? Hemos avanzado. Un poco. Como en todo, igual. En algunos fueros más, en otros fueros menos. Ahora, la perspectiva de género es amplio. Y este y es, yo, yo tengo, ahora pronto va a salir un libro sobre perspectiva de género que tiene que ver con el curso que doy. Este, yo la comparo con el sommelier o el perfumista. Hay una, que tenés que tener una sensibilidad especial uh -huh. para ponerte o sea, en el lugar de. Ah. Esa empatía es algo, eh, la otra vez lo hablaba con un juez y me decía, pero esto, y me discutía él digo, mira, ¿no es lo mismo que vos te pongas a lavar el auto con un short y una remerita? Y que en la vereda enfrente se ponga tu vecina con un short y una remerita. No es lo mismo que vos a alta hora de la noche estés en una esquina esperando un taxi. Claro. Y que haya una mujer esperando un taxi que se lo van a parar auto preguntando cuándo cobra. Sí. Le digo, y, y me dice, bueno, pero no le digo, ¿sabes por qué? Porque yo lo he percibido. Yo ahora a las dos o tres de la mañana no paso por cualquier calle, o por camino por cualquier vereda. Antes sí lo hacía. Y no me no tenía ningún ¿Sabes? miedo de nada. Uh -huh. Hoy, a cierta hora de la noche, tengo miedo de transitar. Y no por la inseguridad ni decir. No, tengo miedo de transitar. Yo, y, si paso, y, si hay una, y si hay una claro. obra en construcción, yo antes pasaba sin ningún problema. Ahora te cruzas de vereda. Ahora me cruzo de vereda. Pues yo, yo te, te preguntaba sobre la perspectiva de la Eso, eso te, te, te, te marca que. Hay diferencias en la sociedad en el trato a la mujer claro. con respecto al hombre. Esto lo tenemos que ir mejorando, sí, lo tenemos que ir mejorando. ¿Va a llevar tiempo? Te lo preguntaba por lo siguiente, cuando Amalia Granata dijo las burradas que dijo con respecto a la, al tema de hormonización, a mí entender burradas, eh, muchos... Eh, ¿Qué fue lo que, dijo, much, muchos, que no se lo pierda la gente que, que, que no tenían que, que mm. pagarle la hormonización. Sí, claro. Eh, que el Estado no tenía que uh -huh, hacer frente uh -huh. a eso. Cosa que yo discrepo totalmente. Eh, saltaron muchas personas, porque decían los trans, los trans, los trans. Saltaron gente del colectivo trans a decir, no somos los trans, somos las trans. Ignorando a, los trans. a una parte del sí, colectivo sí, trans. Bueno, pero por, Digo, dentro del colectivo hay a, ignorancia. Porque lo que salieron a decir eso, o las que salieron a decir uh -huh. eso, son travestis. ...no son trans... ...un trans no te va a decir eso... Está bien. Y, ...y te voy a decir otra cosa más... ...la persona travesti... ...difícilmente se hormonice... ...o haga un, un tratamiento de reemplazo hormonal... ...porque si hace el tratamiento... ...de reemplazo hormonal... ...hace una castración química... Uh -huh. ...y como necesita... Que, eh, ¿sí? ...utilizar como... Eh, o ...funcionar como hombre sexualmente... ...no puede hacer ese tratamiento... ¿Y por qué ese tratamiento a la persona trans? Porque el cerebro necesita ese tipo de combustible. Uh -huh. Vos no le podés poner nafta común a un diésel, ni uh -huh. un diésel a, a un auto naftero, porque lo arruinaste. Eso es lo que pasa con el cerebro trans. El cerebro trans mejora sustancialmente con la hormona femenina. Justamente eh, en el cuerpo médico forense, porque el trámite mío fue a través del cuerpo médico forense, te pedían que acreditaras seis meses por lo menos, en otros países te piden un año y otros seis también, de tratamiento de reemplazo hormonal. Vos iniciás el tratamiento y empiezan los, esos efectos como es la castración. Si te sentís bien, claro. es que es el combustible que necesitabas. Claro. Si te sentís mal, como... Una vez un, una persona travesti me dice, Carolina, yo he empezado a tomar esto, resulta que no funciona. Dice, no se puede vivir así. Le digo, no lo no tomes más. Claro. Pero anda a un médico, porque esto lo has iniciado vos por tu cuenta. Claro. Y no hay que iniciarlo por su cuenta. No, no, claro que sí. Hay que ir a un endocrinólogo, hay que hacer un procedimiento. Eso es lo que la ley no... Eso no es, es patologizar. Esa parte no está. Eso tendría claro. que hacerse, porque... Recién, cuando, cuando vos has pasado ese proceso, estás en condiciones de ir a la cirugía y a todas las cirugías claro. que correspondan, porque no hay, no, no hay cómo ir en reversa después de la cirugía, no, no, claro. entonces tenés que estar seguro que el motor y la nafta que estás uh -huh. usando es la correcta. Eso uh -huh. es lo que se hace en el mundo, eso es lo que la ley acá no hizo. Uh -huh.